La policía, en un operativo exitoso, logró la aprehensión de varios vinculados con la emboscada a uniformados de Humopar, registrado el pasado fin de semana. No hemos eh, culminado el operativo, no lo hemos dado por cerrado. El operativo eh, se ha planificado con la debida anticipación, con el debido cuidado. Eh, se ha movilizado este dispositivo en la jornada de ayer de la manera más cuidadosa. El ministro de Gobierno informó que se movilizaron más de 370 efectivos para ejecutar este operativo en el sector y lograr la aprehensión de estas personas quienes serán presentadas esta jornada. Y en la madrugada se ha, se ha ido a golpear a los blancos que se había identificado con el previo trabajo de infiltración. Eh, el operativo es exitoso, vamos a dar un detalle del mismo en horas de la tarde una vez que todavía se completen eh, algunas otras acciones que se están desarrollando en la zona. Hay personas aprendidas, hay mucha información, estamos procesando, estamos eh, también eh, esperando la, las declaraciones de estas personas para tener más elementos, vamos a tener mucha información y, y la vamos a dar en detalle.